Hola, bienvenido viajero astral, esta es la última meditación de viaje astral, sueños lúcidos, sueños de vuelo y mucho más, si no has visto las otras meditaciones estarán en la descripción, también al terminar la serie puedes repetir la meditación que más te haya sido de utilidad. De esta manera programarás tu mente aún más para salir al plano astral. Hoy viajaremos a otras realidades. El plano astral es vasto y diverso, con paisajes inimaginables y seres de luz amorosos e increíbles. Ellos nos proporcionan sabiduría, y ayuda espiritual, llegaremos a otros mundos, déjate absorber por la experiencia, siempre trata de ir más profundo en tu relajación. Recuéstate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos. a comprobar el estado de relajación, comenzando por los pies, luego pasa a los tobillos, relaja y suelta las tensiones, las pantorrillas, rodillas, piernas, todo está Totalmente relajado, comienzas a sentir paz, como si se expandiera de alguna forma tu ser, la cadera y todos los músculos se relajan, el estómago. El pecho. Y hombros. Todo comienza a liberarse de tensiones. Te sientes bien. Suelta. Relaja tus brazos manos, dedos de las manos, ahora todo está en un delicioso descanso, cuello, barbilla, labios, mandíbula, nariz. Ojos, cien, la frente, el cuero cabelludo, tu cabeza, tu mente, todo está sumamente relajado, estás en un delicioso descanso. profundo suéltate suéltate aún más déjate llevar por este delicioso momento continúa escuchando mi voz Y un embudo de luz, proyección que viene desde el espacio. Comienza a subir, lento y despacio. Siente cómo se desprende tu cuerpo poco a poco. Deja que esta luz te absorba. Visualiza que comienzas a subir. Más y más. Elévate poco a poco. Sube. Sube. Sube. Sube. Más Frente a ti hay un universo. Hay una luz hermosa en su centro. Esta luz te acerca más y más, como un imán. Siente cómo se eleva tu conciencia, poco a poco, y deja tu cuerpo atrás, en la cama, solo recostado, descansando. En cambio tu conciencia sube y se encuentra plena. Estás tan relajado que no quieres sentir otra cosa que esta deliciosa sensación de flotar. No importa nada más ahora. Tu cuerpo se ilumina cada vez más y más. Te acercas más a este universo donde aguarda un emocionante viaje. Sigue subiendo. a ti está un portal de luz, del otro lado aguardan otras realidades, mundos exquisitos, inimaginables, llenos de belleza. Entra por este portal. Déjate envolver por toda la luz a tu alrededor. Hazlo. Ahora te encuentras en el espacio. Un lugar enorme. Estás seguro, a salvo puedes observar las estrellas, son hermosas a tu lado izquierdo nebulosa, tiene colores jamás antes vistos, combinaciones perfectas, en armonía, se siente una energía vibrante a tu alrededor. hay paz te acoge un enorme sentimiento de paz hay rayos de luz multicolor por todas partes como si fuera una aurora boreal te rodean y danzan al ritmo de una armonía musical, muy suave, siéntelo, escúchalo. Pronto te das cuenta que arriba de ti hay varios puntos de luz, estrellas brillantes. Son seres de luz. Son especiales. Están sonriendo. Irradia por todos lados un sentimiento de amor infinito. Tus seres lo proyectan, por ti, ellos quieren que sientas esta belleza, este sentimiento llamado amor. Quieren que sepas que nunca estás solo. Siempre. Siempre estás conectado a todo. A el todo. Al ser cósmico. Ahora se unen más luces a tu encuentro, hay muchas más, esparcidas por todo el espacio que te rodea, hombres y mujeres, todos en armonía proyectan amor por todo el espacio que te rodea. Siéntelo, déjate llevar por este sentimiento de amor. La luz de estos seres es de diferentes colores e intensidades. brillantes, vibrantes. Una de estas luces se hace más grande, como si se estuviera acercando a ti. La energía del amor se eleva más y más. Ese ser te proyecta una paz infinita. Una energía indescriptible. Una energía que desvela y elimina cualquier miedo en tu interior. Todo el temor se desvanece completo. Ahora todo tu ser se envuelve en un sentimiento de gratitud, amor, paz, vida. Abundancia, todo combinado en una sola cosa, eres un ser completo. Los seres de luz se van, los puntos de luz se hacen más pequeños hasta que desaparecen, han cumplido su misión, tu cuerpo vibra, está completamente cargado de energía pura. Estellan colores por todas partes. Es una experiencia increíble. Este es un viaje a otras realidades y está en tu interior. Y puedes regresar cuando lo desees. Disfruta de esta sensación unos momentos más. Cuando quieras, puedes regresar hazlo lento y suave, gracias,